Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz viernes para todos. Avanza esta semana con mucha fe, con mucha alegría, viviendo esta experiencia de Dios, esta experiencia de Pascua. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos regala. Pongámonos en la presencia de Dios. Demos gracias. Gracias Señor por todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy viernes vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea. Mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que en favor de los enfermos. Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe, ¿Con qué vamos a comprar pan para esta gente? Él lo dijo para ver qué respondía. Pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzaría para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le dijo, hagan que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba, la gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dio gracias, los repartió repartió el pan y el pescado, comieron cuanto quisieron y cuando quedaron satisfechos les dijo a sus discípulos, recojan las obras que no se desperdicien Ellos las recogieron y llenaron doce canastos con las obras que quedaron de los cinco panes de cebada. Los que fueron testigos del milagro decían, este sí es el profeta que debía venir a mí. Palabra de Dios, gloria a Dios, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a empezar a meditar desde hoy este capítulo 6. El discurso del pan de vida que comienza justamente con este milagro de la multiplicación de los panes. Jesús que siente compasión con la multitud. Hay dos detalles, tanto al comienzo como al final. El Señor se retira a orar, estará a solas. Y en medio de ese momento de oración está esta gran obra, ese gran sí, la multiplicación de los panes. Come la multitud. Cuando somos capaces de partir el pan, come la multitud. Cuando somos capaces de sacar desde por allá bien guardado y compartir, sobra. Comen todos, se sacian y sobra La generosidad multiplica, mis queridos hermanos. Quien lo dijera, es la lógica de Dios. Dar para multiplicar. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias. Amén. Un feliz día para todos.